Vamos a ver cómo crear un tornillo o simular una rosca en un tornillo. Sí, aquí ya tengo un archivo predeterminado que lo renombré como tornillo Allen de un cuarto por tres cuartos de largo. Bien, aquí ya tengo en este archivo las expresiones definidas, que viene siendo cabeza de tornillo, el diámetro... Largo de la cabeza, que son 250 milésimas de pulgada. Diámetro de la rosca, que es de 244 milésimas. Aquí lo vamos a cambiar a 250 milésimas, a un cuarto. El largo de la rosca va a ser de tres cuartos. Este, la llave del hexágono que va a introducirse aquí es de 316 y la profundidad del axágono donde va a introducir la llave Allen va a ser de 120 milésimas. ¿Sí? Si tienen alguna duda de cómo usar las expresiones y cómo hacer un revólver, los invito a que vean mis tutoriales pasados. Que allí les explico cómo crear un, un este una revolución. ¿Sí? Y cómo usar sus expresiones. Bien en este tutorial únicamente vamos a ver cómo simular una rosca en nuestro sólido para eso vamos a usar nuestra herramienta rosca eh, tenemos dos opciones una simbólico que al seleccionar aquí este podemos decirle qué tipo de rosca vamos a usar ¿Sí? Eh, vamos a usar unificado para que nos aparezcan las las roscas estándar esta rosca va a ser de un cuarto esta opción únicamente es simbólico o sea no, no nos va a simular la rosca en nuestro sólido ¿sí? únicamente va a poner va a simular la, la profundidad de la rosca bien pero nosotros queremos hacer que sea simbólica. Vamos a eliminar esta y vamos a crear una nueva rosca que sea detallada. Perdón, que sea detallada. Para eso vamos a seleccionar nuestro diámetro. ¿Dónde queremos que inicie nuestra rosca? Aquí nos está indicando hacia dónde va a ir nuestra rosca. Entonces el inicio de nuestra rosca va a ser en esta cara. Damos a aceptar. El diámetro de una rosca de un cuarto, el diámetro menor, es de 201 milésimas. Ponemos 201 milésimas. Ya sea que pongan IN, que son pulgadas, o hacer la conversión directamente desde aquí, como si fuera una calculadora haciendo una conversión nx lo reconoce por 25.4 ¿por qué hago esto yo? porque mi archivo está en milímetros y yo estoy indicando que este diámetro es en pulgadas que haga una conversión entonces damos ahora la longitud que viene siendo una rosca de tres cuartos aquí vamos a usar nuestra fórmula nuestra uh, herramienta fórmula y vamos a, decir, a decirle cuánto de largo tiene nuestra rosca que la letra D la vamos a asignar largo de rosca. ¿Sí? La separación de los hilos. Una rosca de un cuarto tiene 20, tiene 20 hilos por pulgada. Entonces hacemos nuestra usamos nuestra calculadora para ver. ¿Cuál es la distancia de entre hilos en una pulgada? Entre 25 puntos, no, entre 20, perdón, eh, sería una pulgada entre 20, en una pulgada hay 20, 20 hilos, entonces necesitamos saber cuál es la distancia exacta que hay de hilo a hilo, son 50 milésimas. Entonces ponemos aquí nuestra distancia de, de hilo a hilo, por 25.4. Va a tener nuestro nuestra rosca, un ángulo de 60 grados. Y va a ser una rosca derecha. Y damos a aceptar. ¿Sí? Y así ya se simula nuestra rosca. Este, esta, ese tornillo lo vamos a usar en nuestro ensamble para sujetar posteriormente una pieza que vamos a diseñar aquí que va a ser nuestro molde. Estas placas únicamente van a, a, a sujetar el molde, tanto el molde superior como inferior, para posteriormente este hacer nuestro molde. Bien, eso sería todo. Ya vimos cómo crear un tornillo. Únicamente nos falta ponerle un formato de conjunto de referencia. Como sólido. A esta pieza. Vamos a comerlo de color. De una vez. Este. Hay tornillos inoxidables. Hay tornillos galvanizados. Este vamos a poner que sea un tornillo galvanizado. Vamos a poner un color más oscuro. sí Para simular que es. Que está galvanizado. Bueno. Eso sería todo. Espero les haya gustado. No olvides suscribirse. Si tienen alguna duda, un comentario o quieren que les ayuden en algún conflicto que tengan con este software, estoy a su disposición. No se olviden en hacer comentarios y darle manita arriba si les sirvió de algo en este tutorial. Bueno, me despido. Nos vemos.